Deberíamos, nada es original No sé, ya no sé qué es con esta onda del, del lenguaje inclusivo Ya está me hago bolas Esto es, nada es original El podcast más pirata de las redes Su podcast favorito Yo sé que están ansiosos todos los jueves de escuchar A ver ahora con quién vamos a platicar A ver qué nuevo chiste trae el maestro Boom Y, eh, y bueno, a ver qué, qué, qué novedades podemos platicar Y bueno, pues en esta ocasión Tenemos un invitado para variar muy especial en este que es el capítulo 101. Ya tuvimos nuestro capítulo de aniversario, seguimos preparando más actividades ahí. Camila Perales nos quedó a deber una sesión que pronto, pronto, pronto, pronto podemos compartírselas. Y por lo pronto, bueno, voy a saludar antes de presentar a nuestro invitado. Voy a, a saludar a mi queridísimo maestro Bund que sigue por allá en las congeladas tierras del Monterrey canadiense. ¿Cómo andas, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues, pues muy contento eh, de poder platicar con nuestro invitado el día de hoy. Y pues sí, sigue, sigue, sigue el frío por acá. Y, y pues sí, siento un programa, se dice fácil, pero después de los 100, todo, todo resulta más, más alivianado. Si no, pregúntenle a Luis Echeverría. Pero bueno, este, eh, hay, que, hay, que, hay que seguir en esto. Entonces. Pues sobre todo, todos sobre todo lo, lo que hemos aprendido a lo largo de estos 100 capítulos Ha sido invaluable Yo creo que a pesar de los pesares como estoy ya después de 100, a lo que venga Lo que venga, dos años de hacer el podcast Y ha sido interesantísimo Y en el camino, como lo hemos dicho en muchas ocasiones nos, nos topamos con eh, talentosas jóvenes, jóvenes Que nos, este, pues nos han iluminado Y a una de ellas le dijimos pues, ¿Qué te parece si te sumas los, y, y eres parte del podcast? A pesar de que esté del otro lado, en otro hemisferio, en otra, en otro uso horario y pues amablemente se ha sumado al, al, al podcast y con sus siempre interesantes comentarios Camila Perales, desde La Paz, pero no La Paz, Baja California Sí, desde La Paz, Bolivia <ríe> Hola, un saludo a Jorge ¿Qué tal Camila? ¿Qué tal? Muy bien, y pues bueno, ya introdujo un poco Camila a nuestro invitado Él es Jorge Lorenzo, que está en el Monterrey Mexicano También asándose de calor, como, como acá en Tepos Y pues bienvenido Jorge, gracias por, por acompañarnos No hombre, pues eh, eh, el, el... es un honor este estar aquí con ustedes que, que eh, Muchas gracias por invitarme no, pues la verdad teníamos ganas de platicar contigo. Nos acompañaste en el 2021 cuando tuvimos esta actividad con eh, Anthony Pinent. Estuviste por ahí en, en el seminario que nos dio, que tú has logrado una cosa que nosotros no hemos podido lograr en 10 años, que es traerlo a México y, y que dé un taller en, en vivo. Pero bueno, la, la admiramos muchísimo a Anthony. Somos eh, amigos de él desde casi, casi que empezó esto y pero pues siempre nos ha faltado ese, ese empujoncito extra para poder tenerlo en vivo ya tuvimos esta probadita que fue el seminario que nos compartió y, y bueno ahí tuvimos la, la oportunidad también de, de convivir un poco contigo porque bueno por ahí creo que me gustaría empezar por eh, de, de, de, de preguntarte Jorge eh, pues estás en Monterrey te has desarrollado en Monter eres, descubro que eres eh, colega Fulbright Ah, sí, sí, sí <risas> eso, eso está chido Pero pues vives en Monterrey ¿no? Y básicamente te has desarrollado tu, tu carrera por allá Que no es, no es usual, ¿no? De repente pues, todo sale en el centro y, de, y, y, y apenas ahora se está dando un poco la, la diversificación ¿Cómo has eh, lidiado con eso, no? Entonces siento que por allá es como me dio no así Digo, tengo unos parientes por allá en Monterrey Y lo que menos les preocupa <risas> Es un poco la cuestión cultural a pesar de que es una ciudad bollante, que hay un montón de, de, de actividades eh, culturales, pero siento que son más bien underground, ¿no? Entonces, no sé si tú has logrado... Y bueno, conocemos a estos, estos chicos de... Esto es para esto, y uno que otro por ahí, este... Eh, pues colega que está como tratando de jalar eh, un poco la escena, pero pero sí siento que es como uno así. Tú, ya me contarás tú, ¿cómo, cómo, cómo has lidiado con eso, Jorge? Bien, pues mira, antes de, de, de contarles así muy rápidamente con, con lo de Antoni, este, yo no yo no lo traje, o sea, lo único fue que hubo un taller, pero fue un taller en línea, entonces también tenemos las ganas de... Ten, de tengo las ganas de... de, de no sé por qué tenía la... la, la este... La idea de que lo habían llevado a Monterrey y toda la cosa No, pues te, tenemos, o sea, desde hace también mucho tiempo Como se, estuvimos medio cerca de Pero siempre es medio complicado con las Con los presupuestos, ¿no? este A pesar de que yo, yo trabajo en el TEC de Monterrey Y a pesar de que eso eso eso puede sonar así como a, a que Uff, pues de ahí sale la para a que todo. te lo puedes permitir No, hombre, es un relajo, entonces eh, no, no se logró no se logró en, en diferentes eh, o sea en, en un par de ocasiones y luego se logró pues en gran parte porque era era pandemia y, y pues fue, fue, fue así en línea este pero estuvo genial o sea estuvo bastante bien eh, fue un, un, un taller sobre curaduría de la imagen cura, gestión y curaduría de la imagen en movimiento entonces pues él es ahí súper este un, un, un duro para eso, entonces ahí, ahí estuvo genial tenerlo. Pero bueno, este, eh, con, con respecto a lo que mencionas de Monterrey, pues complicado un poquito mencionarlo, o, o sea, o hablar de eso, porque eh, hay, hay seguramente varias opiniones. Eh, como alguna, una colega eh, artista de aquí de, eh, de colombiana que, que está aquí en Monterrey, Angélica Piedraita, dice que los regios nos flagelamos este porque pues todos los comentarios de los de la gente que está alrededor de la cultura en, en Monterrey pues siempre, siempre el comentario es que pues que, que no hay nada acá ¿verdad? y que y que, este, eh, que en la ciudad nunca termina por despegar eh, y yo hasta eso hasta cierto punto eh, pues o sea de de hecho el comentario de, de ella salió porque yo lo yo lo dije así y, y, y ella lo escuchó de, lo escuchó de mucha gente de, de por acá este y creo que también tiene razón o sea creo que eh, o sea sí y no, no. Eh, los dos los dos de una manera, las dos opiniones tienen son son muy ciertas este o sea finalmente creo que la cuestión cultural en todos lados eh, siempre, siempre va a ser un, un, un batallar, ¿no? Eh, yo creo que digo, uno pensará así como si, si pensamos así en el cine, en el cine de industria, así como que uno no cree que pues, en Estados Unidos ahí está todo y salen los proyectos fácilmente, pero es igual, o sea, los proyectos de autor a lo mejor pues, van a ser siempre más complicados, eh, hay más competencia. Y creo que pues, el, eh, eh, o sea, pasa lo mismo aquí, o sea, eh, será más o menos igual conseguir mover un proyecto o mover un, cuestiones culturales, sin embargo, bueno, pues sí, sí hay, o sea, no, puedo, no podemos mentirnos a nosotros mismos, digo, aquí los, los regios, este, y, o sea, sí hay, sí hay cosas haciéndose. Eh, solo que, bueno, pues o, obviamente la, la diversidad, creo que la diversidad, si la comparamos con, con Ciudad de México, este, o, o centro, pero sobre todo Ciudad de México, pues la, la diversidad y la intensidad de, de, de las cosas que se mueven, pues no son las mismas, eh, y sobre todo la, la, ¿cómo se dice? La... Eh, la, la frecuencia con la que suceden las cosas. O sea, sí, definitivamente no hay, no hay, no hay eh, eventos como... como eh, me parece que hace poco se presentó eh, una película de Michael Snow ahí en... en no me acuerdo si fue en la cueva o, o por ahí la había anunciada. Y pues una cosa así en Monterrey está, está complicado de que suceda eh, porque pues no... no, no eh, bueno, sobre todo con cuestiones de cine experimental, o sea, así, algo así como lo de Michael Snow, eh, pues es más difícil que, que se conozca por acá y que y luego, pues, y menos, pues, que, que o sea, todavía más difícil que, que se ponga dinero como para, para traer ese tipo de cosas. No, no, que, no que no se conozca, pero creo que, o sea, o no que, eh, pero sí, es, es mucho menos viable que suceda, eh, o al menos no con la, fre la frecuencia con la que sucede en otros lados. Eh, entonces pues no sé, o sea es una, es una ciudad con eh, clásico eh, eh, que es una ciudad con el, el pensamiento de industria, de empuje empresarial eh, y, y realmente, o sea, si lo, si lo, si lo pensamos así como en, en, en, en, en tamaño de la ciudad, en proporción eh, o sea, realmente se piensa en la industria pero, o sea es muy poco lo que se mueve para de, lo, lo que el dinero de esa industria se, se, se, se destina a cuestiones culturales que sí hay eh, fundación femsa es, o, sea, o sea sí hay sí hay eh, fondos y demás pero pues no son no son muy muy comunes y eh, y pues o sea sí si, si de alguna manera se siente que hay, que hay un estancamiento eh, pero más, o sea, pero luego pero de nuevo, luego hay, hay espacios hay, hay cosas funcionando hay gente de, de aquí o de fuera también, o sea eh, ahorita digo, por poner un ejemplo, tenemos la, la exposición de, de Bill Viola que creo que estaba en, en Exteresa, si no me equivoco este, y ahora está aquí en el Museo Marco, que es el Museo de Arte Contemporáneo que es, en ese sentido, pues es el único de arte contemporáneo, bueno, no el único pero el único, así como la única institución grande Privada que se dedica al arte contemporáneo, este, luego están las gubernamentales, pero entonces eh, eh, ahí está, por ejemplo, la exposición de, de Bill Viola. ¿no? Entonces, eh, pero, pero bueno, eh, tener a Bill Viola aquí, pues sí es así como realmente muy. O sea, eh, vino Bill Viola y ya no. La de MECAS en Muac de hace años, pues no vino acá, o sea, entonces es así como que bueno, aprovechar los, los momentos eh, en donde se aparecen esos, esas, esos eventos. Este. Eh, pero por otro lado, bueno, pues sí hay, hay mucha producción local, eh, gente, gente, gente, o okay, que de nuevo así que, que vienen de fuera, eh, de, de como, como Angélica, que les comentaba ahorita que es colombiana y está haciendo obra aquí, o gente que viene del centro y se quedó acá por cuestiones académicas, o, y entonces pues sí, sí hay, eh, sí hay cosas, y si uno le mueve, claro que hay cosas, solo como que prevalece una sensación de, de estancamiento porque nunca, o sea, no despegan a un, a un nivel, este, como pues que, lo voy a decir a lo mejor con esa palabra, no, no eh, eh, en el buen sentido pero que no se llegan a institucionalizar o al menos como a consolidar eh, pues porque no, no, no, se, no, se le, no se le pone tanta atención o, o se hace mucho el esfuerzo independiente y luego como para poder continuar, eh, pues creo que ahí es donde se se atoran mucho las cosas y, y, se, siente, y se siente eso, se siente como, como, como una ciudad que no termina por despegar, ¿no? Este, y, y como ya estar, pues siempre va a ser complicado, pero como ya estar así con, con, con, pues con algunos eventos o eh, eh, eh, espacios, eh, ya así como, con sol o sea, creo que siempre están batallando, ¿no? O sea, siempre, siempre está en lo precario. Este, y, y esa es la sensación que da. Y de nuevo, ¿no? Pues este, me pongo a pensar y digo, bueno, pues sí, pero, pero si uno le mueve, se arma, ¿verdad? O sea, eh, solo, solo es esa sensación, es una, esa sensación de, de, de un poco de estancamiento, eh, de la forma de pensar. Eh, y, y lo que sí creo que, creo que o sea, aunque sí hay cosas, eh, al, al final del día se, se, se, se batallan para potenciarse más, o sea, como para dar el siguiente brinco, ¿no? O sea, creo que de, de alguna manera eso pasa con el Festival de Cine de Monterrey, eh, por, por las mismas cuestiones, este, lo, los, los espacios culturales en el centro de la ciudad empiezan muy bien por unos años y luego cierran porque no hubo fondos o porque se vino el narco o porque... Este, la pandemia, y entonces como que siempre es, es así, uno ahí va y, y, se, y se derrumba, y luego alguien más o por otro lado se empieza y se derrumba, pero bueno, sí tengo que decir que estamos mejor que por ejemplo en los noventas o dos miles, o sea, ahí, ahí va, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eh, eh, la, la otra cosa que creo que es bien, a lo mejor me, me, me estoy extendiendo, pero así ya muy rápidamente, eh, es que eh, la, la, la, pues sí, la, la, la dinámica de la ciudad, eh, un poco eh, eh, sumándole a todo esto que menciono, la, la, la dinámica de la ciudad, la estética de la ciudad, pues no invita mucho, ¿no? Este. Eh, creo que yo, yo a veces con, con, con, lo, que, con lo que veo de, de, por ejemplo, de Ciudad de México, es que a veces se, se, en Ciudad de México se siente que es, es una ciudad bastante agitada y con con una problemática como ninguna otra en el mundo, este, pero con, mu con, mucho, con mucho espacio, de, con, con, con mucho espacio de, de, de desarrollo cultural, sobre todo, y, o de diversidad, ¿no? Entonces, no camina unas, uno da unos pasos y ya te encuentras con un lugar lindo, un, un, un, un café este, que, que se, se te antoja quedarte una galería, el museo no sé qué, la presentación de las películas de no sé quién, o sea, eso está así como por todos lados y, y, y, y, y claro, una gran parte de la ciudad es, es muy caótica, pero, pero están, la, la gente pues creo que deambula, o nosotros que estamos metidos en eso, deambula, deambula en esos espacios donde uno quiere estar. En Monterrey se batalla más, es como que el caos, eh, eh, el caos está siempre y, y, y los espacios no son muy comunes, como para decir, los, el, el espacio del remanso no está tan, como tan a la mano. Este, entonces, eh, el caos es muy distinto al de la Ciudad de México, es mucho, es, obviamente no es esa, esa dinámica, pero, pero como que luego ahí, eh, se siente que la ciudad es muy áspera, este, eh, precisamente porque no hay esos lugares, ¿no? entonces creo que eso es un poco lo que, lo que pasa. Bueno, ya me extendí. <risa> no, está bien, está bien. Digo, lo, los que conocemos Monterrey, pues sí, entendemos perfecto esto que explicas. Porque aparte es un relajo el transporte, ¿no? No es así. Eh, en, la, en, un poco la, en la ciudad, sí, se, sí, como quiera que sea, bueno, pues, te subes al, al, al, a la combi y llegas a la, al microbús y puedes llegar a muchos lados. Está el metro, aunque tiene allá su metro Rey, pero pues tampoco es así que sea como como la onda, pero bueno. Y cómo has transformado tú eso para para seguir creando, Jorge. Cómo has eh, utilizado, digamos, esta carencia porque un poco la, lo que nos nos encanta decir cada capítulo que, que que tenemos oportunidad que el cine experimental, pues justamente se nutre de lo que otros cines no no tienen, por decirlo de alguna manera, y, y de, de lo que nosotros podríamos, de los que otros cineastas Tradicionales podrían decir, ay, no, pues es que les falta esto, esto, y de entrada, falta dinero, ¿no? Para producir, no, no se produce, evidentemente, con, con los mismos recursos, pero de todo eso, el cine experimental es, ha sacado, eh, pues ha sacado partida, ¿no? Y, y en muchos casos, de, desde nuestra óptica, evidentemente, en muchos casos ha sido pues, una partida mucho más enriquecedora. ¿Cómo ha nutrido esta, esta cuestión tu, tu que hacer? Eh. Pues buena, muy buena pregunta, eh, yo, yo la verdad es que el, el, como el, el, el, las, la, los proyectos que hago eh, eh, son muy, no, o sea, no necesitan dinero a la hora de producirse, no necesito mucho, mucho o sea, realmente necesito muy poco porque tra, eh, casi no pues casi todo, como seguramente vieron por ahí, casi todo es, es material hecho con, a, a mano sobre el celuloide. Entonces, eh, en, en, en mi caso particular, pues, es casi como, como que eh, no me preocupo mucho por, por conseguir el dinero por hacer eh, los proyectos, eh, donde me cuesta más bien es en la postproducción, pero eh, la verdad es que ni siquiera mucho, o sea, ni siquiera mucho, eh, o sea me da un poco, me da más flojera hacer el proceso, de la o me ha dado más flojera, más bien, ya creo que ya, ya tengo que cambiar eso, pero me ha dado más flojera hacer el proceso de aplicar, porque ya, ya he aplicado y luego no te ganas la beca de no sé qué, y un poco también en, en, con la cuestión de que eh, el, el, el, el, los, los fondos para cine aquí, pues son para cine eh, de, de tradicional, por así decirlo, este, o bueno, que se filman ¿no? con el proceso tradicional, este, y entonces uno mete algo de, de, de cine experimental Y es como que, pues, no, pues lo, lo, lo que creo que a muchos les, les pasa Esperamos que ahora con lo del focine La sección experimental del focine, pues, eso cambie Pero eh, así como que era, era así como, bueno, pues O sea, pues, y eso no es cine, ¿verdad? Eso es allá artes visuales o Y artes visuales, pues, es otro gremio Y yo estoy, yo estoy en el gremio de cine Porque yo, yo empecé Esa es eso, otra ventanilla, joven y una ventanilla que ni siquiera estaba abierta, ¿no? Sí, exacto, sí. Este, eh, que, que, que y que yo empecé en todo este rollo de, de, de cine experimental por cine, por cine, por producción, por producción de cine narrativo y me fui yendo a cine experimental, entonces me quedé en el gremio y sí, exactamente como como dices me me dicen, esa es otra ventanilla, pero no tienes chance ahí, entonces. Eh, digo, tampoco he aplicado tanto pero, O sea, seguramente si le doy más Le muevo más, sale Pero luego acabo por decir Bueno, pues yo puedo poner ahí mi lana El ahorro que tengo Y, y, y me aviento la post Entonces, en ese sentido Y, y como también trabajo por mi lado eh, en, en el por, por decir en el escritorio donde estoy ahorita este, entonces tampoco es muy complicado para mí eh, eh, continuar moviéndome en eso eh, considerando pues todas las, las cuestiones de la ciudad que mencionaba hace rato y bueno, yo, yo vivo de, de dar clases eh, eh, curiosamente bueno, doy clases más, más cargadas a cine narrativo porque empecé en eso y conozco los procesos este pero entonces de ahí, vivo de ahí, ¿no? Vivo, vivo de. de, de, de, la, de la docencia. Y, y ya por mi lado, pues me muevo a, a hacer mis proyectos. Que, que de hecho, la verdad es que los hago demasiado lentos para. Este. Demasiado lentos porque me. Me, me absorbe el, el, el, el. La docencia me absorbe. Este. Y. Y bueno, pues ya, o sea, por otro lado, digo, sí podría moverlos más, moverme más, pero luego me, me, tar, me tardo porque ya estás así medio agotado, hasta que ya, te, ya como que dices, eh, ya, o sea, si no le das, este, pues entonces, entonces qué eres, ¿verdad? No, no, no puedes dar clases, sino, bueno, yo considero que, te hay que hay que estar activo, entonces ya la, la, la ansiedad me, me jala y ya te pones a hacer, hacerlo, ¿no? Pero, pero es un poco como, lo, como, como he lidiado con eso, ¿no? O sea, como y la verdad es que tampoco me he preocupado mucho por eh, eh, de, por lo mismo de que de que pues no que si está estancada la cultura en la ciudad o no o sea como que digo bueno pues yo hago los proyectos y eventualmente tienen salida en algún lado o este eh, o sea no no no, no dependo económicamente de ese de, de ese desarrollo cultural eh, económicamente verdad de ese desarrollo cultural faltante si, si se quiere ver así de, de la ciudad ¿no? Pues ahí está, eh, digo, este el ejemplo del maestro Bundt, que además de estudiar el doctorado y, y ser cineasta experimental, también graba 15 años y bodas allá en, allá en Montreal como para alivianarse un poco. ¿A poco no, maestro Bundt? Pues en invierno, pues en invierno no, pero pues espero que el verano sea más... Más... más este... ya, ya te veo ahí grabando bodas a no, no. Eh, Oye, Jorge... Eh... Platícanos, eh, bueno ahorita nos, nos hablas un poco de cómo, cómo es difícil el acceso o cómo era difícil el acceso de, eh, de piezas o de, o de exposiciones en, en, en Monterrey, eh, que, que ha ido cambiando un poco, eh, cómo, cómo, ¿cómo llegas a la, a la instalación? Cinematográfica, ¿cuáles fueron como tus referentes? Tomando en cuenta que, que pues, nos hablas de esta limitante que, que había en tu ciudad. ¿Cómo, cómo llegas? ¿Cómo te enteras? Eh, ¿Cuáles fueron, pues, pues, sí, esas referencias? ¿Cómo migras de este cine tradicional, a este cine más...? Pues a mí me gusta mucho la palabra locochón, como este cine más locochón, más extraño, más... Eh, pues más como de artes visuales, ¿Cómo, cómo es tu proceso, platícanos un poco. Sí, este, muy, muy buena pregunta. Eh, disculpenme que ando aquí con un poco de alergia, eh, pero este, aquí, aquí sobreviviendo bien. Este. Eh, pues ya no, bien, bien interesante porque la pregunta, porque en, en ahorita, pues es muy o sea, sí, si, si, ahorita es, bueno, yo, yo pongo eh, cosas de cine experimental en mis clases y, y demás. Pero en, en mi época yo estudié la carrera de comunicación, yo no estudié, no estudié cine, estudié la carrera de comunicación en lo, en el en los noventas, en la segunda mitad de los noventas. Entonces. Pues no, no no había nada, la verdad, y, y, y era, era, este, digo, no había nada ni, ni se conocía, y luego cuando yo me empecé a, a, a, a interesar, pues tampoco había nada, de hecho, eh, yo me imaginaba en ese tiempo que no había nada de cine experimental en México, cuando cuando, obviamente, pues como ya saben, sí, pero pues totalmente desinformado y el internet no era lo que es ahora, este... Uno, uno pensaba que el cine experimental era pues la, la como siempre no eh, como cuando empieza, empezamos muchos pues que el cine experimental eran las las las las películas narrativas más este pues más atrevidas por así decirlo más arriesgadas no este entonces veías algo así como de, de de Jodorowsky o que de David Lynch y ya era así como la ¡Ah, esto es que eso es lo que quiero no entonces pero bueno Tuve un profesor eh, eh, por de, de, de por muy, muy buenas, eh, por azares del destino, eh, un profesor de Australia, eh, llegó a, a, a Monterrey y, y pues hizo unos proyectos. Yo me involucré con él, muy, muy en la línea de lo tradicional, o sea, de esos proyectos, pero pues también él muy interesado en el discurso, en otros discursos, y conforme él estuvo aquí como unos 10 años entre que salía y venía, pero más o menos como 10 años, y, y en, en, en, conforme fue avanzando el, el, su estancia aquí, eh, él se fue interesando cada vez más en, en cine experimental, y, y bueno, pues yo, yo terminé siendo amigo de él, o sea, ya más allá de, de, de alumno, eh, este y, y, y digo principalmente a través de él dio una clase de, de, de cine experimental que de hecho yo tomé cuando yo ya estaba graduado, o sea fui ahí de oyente este y pues nada, ahí, ahí fue pues, digo un poquito antes a lo mejor me mostraría cositas ¿no? de Brackett y de Len Lai y demás, pero en, en esa clase fue como que como que realmente ahí me dio una, una idea de las cosas que había este y obviamente, pues así de, pásame los, los videos, porque este, pues no era como que los, los veías en internet. Eh, esto ya era como en el 2000, ¿no? Este, entonces, pues creo que eso fue así como principalmente. Y, y lo que sucedió fue que eh, en la producción tradicional, que yo traía muchas ideas para, para trabajar en, en, en narrativa, este, bueno, digo, cuando digo tradicional Digo así como la cosa de filmar Con el proceso de producción De producción de cine narrativo, eh, Documental o ficción este, Entonces yo, yo traía muchas ideas Para, para trabajar en, en ficción Pero eh, Me empecé a dar cuenta que O, o conforme iba teniendo experiencias tanto da, dentro de la carrera como, como Fuera, pero sobre todo con proyectos Personales, que yo era Muy malo para o sea, así como que muy malo para, para ser determinante, ¿no? Y decir, no, no, este esta idea la quiero así, y así se queda, y peleate con el, el editor, el camarógrafo, etcétera, etcétera, pues no, o sea, digo, que tampoco se trata de pelearse, pero como que para mí era muy difícil, este, eh, poderme encontrar sin, sin, sin, como, sin... O sea, o era, o era enojarme, o pero no, pues cómo enojar si es un amigo, y, y, y, o, o luego, pues la típica, haces tu proyecto y no llevo el que te iba a ayudar. Y entonces, pues como que toda esa dinámica se me. Se me, me más que se me complicaba, porque bueno, pues eh, eh, el, si es complicado y te gusta, lo haces, pero más que complicado es que me, me generaba mucha ansiedad, sobre todo la, la cuestión de la, la relación social para lograr el. el el proyecto como yo quería lograrlo, ¿no? este y eso fue lo que me, lo que me, me, una vez que vi sobre todo toda la cuestión del del, del, del, del cine sin cámara, este me, me, me interesó mucho pues que, que uno podía trabajar solo y bueno resultaba que yo tenía habilidades cuando cuando niño pues me gustaba pintar y dibujar y digo obviamente de niño verdad pero pero re, resulta que que creo que tengo este, habilidades manuales entonces pues fue así como que mira ya no tengo que lidiar con nadie y queda el proyecto como lo quiero y lo hago en mi tiempo y o sea fue así como un peso, un peso menos de encima. Me interesa mucho el, el cine el narrativo y lo, los medios sobre todo lo que tiene que ver con el cine, o sea me sigue interesando el cine narrativo hasta, hasta cierto punto eh, lo cuestiono mucho y demás, pero digo, sí, sí, pues lo sigo viendo y sí me, me sigue interesando, pero como, como proceso, o sea, como, eh, como, como para, para pensar en los procesos de, de, de, de, de cómo se llegó a, a esto o aquello, pero, pero ya no en la producción, Entonces, en la producción realmente ya ni, ni o sea, a, alguna vez alguien me preguntaba, bueno, pero más bien estás frustrado porque no lo hiciste, o, y la verdad es que no, o sea, frustrado hubiera sido quedarme, ¿no? Entonces... Eh, eh, eso fue un poco cómo entré y luego pues ya de ahí empecé a a buscar un poquito y donde se podía que un librito y las copias que nos daba el profe y demás y, lo, y entonces eso ya pues me, me orilló a o me llevó más bien a, a, a buscar una maestría en, en un poco en esta línea y fue que, que, que fue ahí que con, con, bueno que buscar la escuela y aplicar y la beca y y, y, y ahí fue ya en, la, en, en los estudios yo, yo estudié la maestría en San Francisco en el San Francisco Art Institute eh, que, ya, que ya cerró este, pero que, que bueno, pues que te, tenía ahí una, una trayectoria importante, de, de, sobre todo en cine experimental en arte, pero sobre todo en cine experimental y, y ahí pues sí ya me, o sea, ahí ya fue conseguir cosas y las clases, y pues ya ahora sí ya, ya me, me, me empapé, pero pero yo cuando apliqué, digo, es interesante, cuando yo apliqué eh, a la beca y apliqué a la escuela y todo eso, yo no sabía nada, ¿no? O sea, me, me, me acuerdo que de las poquitas pelis que había visto, este, ahí como que haciéndome las conjeturas y luego me metí a internet y me, me puse a ver nombres no de cineastas, me, me aprendía los nombres de memoria para, de, y las películas como para, por si me preguntaban en, el, en la entrevista, poder decir que mínimo tenía el básico, ¿verdad? O sea, este y pues nada, o sea, no, no sabía nada yo, llegué a, la, yo llegué, a, llegué a la escuela todavía pensando en, bueno, o sea dentro de la plástica y todo esto pues voy a hacer proyectos narrativos o sea, lo, lo primerito iba muy hacia la narrativa y luego pues ya en la escuela, se, o sea, se, se rompió completamente eso ya fue dar el paso más hacia lo conceptual o la, ¿no? como la, la, el vínculo más hacia, hacia, la, hacia el discurso de arte más que de o de, o de otras disciplinas más que del cine narrativo órale jorge, no, pues sí, sí que este, que fue un buen recorrido y este, lo bueno es que caíste de este lado, digo, aunque tienes un pie todavía puesto en el cine tradicional, estás del lado de los buenos y eso, eso nos. Te quería preguntar, tú estuviste, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres becario Fulbright desde 2000, ¿cuándo fue cuando te fuiste? 2004, 2006. Ya. Y eh, estoy casi seguro que eras tú, porque en el 2011 eh, Fulbright, el, bueno, la beca está los, con los colegas de Comexus, organizaron un, una muestra en la cineteca. Y sí, sí. Seguro? Andabas por ahí. Yo andaba ahí, por ahí puse una, una, una, una instalación. Una instalación, ¿verdad? Sí, sí, sí ya decía yo que, te, que, te, que ya había visto yo algo tuyo en alguna parte. Sí, sí, que sí. No, Andaba yo ahí también. De, allá, de... Ahí andabas, ah, tú tenías una ahí, creo. Es que no, no, yo, yo puse ver un video documental sobre lucha libre que hice allá en la Sí, sí. Pero sí, es que tuvo que haber sido Jorge el que puso. Eh, estabas en el lobby de la sala. Sí. Con, con una, un proyector de 16 y. Y sí, te quería preguntar y... otra cosa, eh, dime, dime, perdón. No, dime. no, que nomás, yo me acuerdo que, es que se me hace que eh, Jesse Lerner me ha comentado de ti, que creo que tú estabas con, tú, tú hiciste, eh, o no sé si es una residencia o algo ahí con, o bueno, estuviste chameando con Mark Toscano tal vez, ¿no? Se sí, en, en el archivo de la, de sí. la academia, el archivo fílmico de ah, la academia. Hombre. Imagínate. Sí, y de hecho ahí justo también en, en la UCLA eh, tu, tomé una clase de cine experimental que fue así como que dije, wow, no, esta es, es la onda. O sea, yo en realidad fui a estudiar una maestría en preservación de archivos fílmicos, ¿no? Pero pues andaba ahí de colado. E hice mi primera película experimental para, para esa clase, que es una vacilada, pero bueno. Pero ahí tuve la oportunidad de ver pues, un montón de cosas. Y sobre todo de, de allá, bueno, pues está... está Ahora sí que ahí sí nos la mata, ¿no? Están, hay muchos claro. espacios, todo eso, digo, San Francisco, este, California, Los Ángeles, eh, podría incluir incluso a San Diego, que hay muchos espacios, muchos colectivos, digo, en todo Estados Unidos, ¿no? pero particularmente como que de ese lado se dan, se dan en mata, y pues sí, a, a, a estar ahí cerca de todo eso. Y pues sí, con Mark Toscano tuve la, la posibilidad de incluso de, de darme cuenta que hay... Eh, que hay archivos como ese que se pueden dar el lujo de preservar, restaurar, sin experimental, ¿no? O sea, eso está cañón. Ahí me tocó de, de, ver... Desde la academia, ¿verdad? O sea, eso es, es Sí, no, pero pues bueno, es la academia. O sea, sí tienen claro. mucho, mucho varo y mucho prestigio y pues sí se pueden dar esos lujos, ¿no? De, de ver, me tocó ver la... Digo, como, como dices tú, no es tan experimental, pero el primer corto de... Eh, los, los, los, digamos, los primeros las primeras pruebas de, de, de color de, que le volvieron a dar eh, la querían restaurar la primera película de david lynch el primer corto de david lynch okay. este el alfabeto como... no me acuerdo cuál es el primero sí, sí. Pero... este el caso es que increíble pero bueno ya, luego luego nos deberíamos sentar a platicar sobre esas aventuras en, en aquellos lugares porque quiero que camila nos cuente eh, cómo ve cómo ve este asunto eh, me llamaba mucho la atención eh, lo que jorge hablaba sobre lo plástico ¿no? de este proceso y cómo, o sea me siento un poco identificada porque yo trabajo con animación entonces y lo trabajo sola entonces también siento ese alivio de no tener que lidiar a veces con tantas personas pero igual al ver el proyecto de la serie Stenopeica también me ponía a pensar que era una suerte de animación con luz, ¿no? Y no sé cómo, cómo si podrías contarnos más de eso. Sí, fíjate que este muy muy muy buen punto que, que, que, me, que sacas. Eh, yo, de hecho, de la, de las de lo que yo pensaba, lo que yo pensaba hacer eh, en.. O, o, o, una de las maneras en las que me, me identifiqué con la plástica, antes de ya meterme así como al, al, a, a cuestiones más, a lo mejor más conceptuales y demás, era, era, era la animación, precisamente porque, porque con la animación se, se siente esa, yo sentía esa misma, me acercaba a esa sensación de control y de que pues tú le, tú le haces lo que quieras con los objetos y... este y, y obviamente bueno eh, Smack Mayer era una de las de las influencias así más fuertes que, que pues como que también le, le tiraba un poco a eso pero luego pues tampoco tenía tanta habilidad o más bien no tenía tanta práctica o, o obviamente como como alguien como Smack Mayer pero entonces de, de pronto los proyectos en, eh, los primerísimos proyectos que hice ya como en la, por ejemplo en, un, en la escuela en, la, en, la, en California este Tendían a, a, a usar, por decir, muñecos, eh, ¿no? este y, y, Pero no necesariamente se animaban, yo los movía, o sea, pero en, en, como en tiempo sin, sin ser animación. Había unos pedacitos de animación, pero era más como como que la cosa del títere, este, eh, un poco eso, o sea, un poco eso, pero. Entonces, eh, de alguna manera. Eh, la, la, creo que siempre estuvo esta, esta, aunque aunque para nada me considero animador o sea así como como de de stop motion o sea fuera de algunas cosas básicas que he hecho este si, siempre creo que siempre hay una cualidad casi siempre hay una cualidad medio re, re, relacionada a la animación yo, yo siempre pienso que, que de alguna manera el, el, muchos de los proyectos que tengo son ani, como animación experimental. Este, más que, digo, oh, cine experimental, cine sin cámara, pero, pero mucho. Qué interesante que lo mencionas porque sí, sí está como muy presente en mi mente, la, aunque de manera inconsciente, pero sí está muy presente la, la idea del, del, del, de, la, de la animación. Este, incluyendo... Eh, Digo, esta, esta que mencionas de la serie estenopeica es totalmente, o sea, sí es totalmente animación en ese sentido. Eh, tampoco me considero, o sea, tampoco es un, o sea, es como un stop motion, pero pues, eh, o sea, pero está más, o sea, me identifico más con el cine sin cámara, pero claro que estoy pensando en la, en la dinámica de la animación. Pero, por ejemplo, eh, hay otro que es el de, el de... En el camino de Jack Kerouac, que es puras letras este, tecladas en el, en el rollo de cine. Y aunque, pues claro que es, no es una animación lógica, ¿verdad? O este, continua, en, en acción continua, por así decirlo. Pero, pero siempre, siempre pienso que está, como, que está presente de, de alguna manera el... El, el, el concepto de la, de la animación, a lo mejor... Para contradecirlo, o a lo mejor, como para, a lo mejor digo, no sé si desmitificarlo, este, pero, o sea, para jugar en, en, a, a, al contrario a lo que es, pero co considerando el, el, el, pues el, el, la cualidad de animación, creo que, creo que siempre hay algo de eso en, en algunos de los proyectos, ¿no? O sea, no, no en todos, pero en estos que son muy de la, lo manual, así, este, sí es algo que está muy presente y. y y, y me recuerdo, es interesante porque me, me, eh, tu, tu pregunta me, hace, me, me, me acaba de brincar ahorita, que eh, una de las cosas que, que me decía ese profesor australiano que les comentaba era que, ¿por qué, por qué tenemos que hacer algo, como un, algo retratado, realista? ¿no? O sea, como era una de las cosas que mencionabas entre las charlas que teníamos. O sea, como que, ¿por qué tenemos que hacer algo realista? ¿Por qué no podemos...? este eh, o sea, ¿por qué no pensar en solo en luz? o sea, si lo que finalmente es el cine y bueno sobre todo el... el... pero bueno también lo, lo digital, o sea, si es un registro de luz, ¿por qué no podemos pensar en luz? y ese comentario me dice me quedó muy marcado eh, y por ejemplo en, en esta ah, o sea, ya mucho tiempo después digo ya después de que hice la, la película eh, me, me, me quedé me hice la conexión de que ac acabé haciendo una película sobre luz, ¿verdad? o sea porque precisamente se trata sobre eso, este, la luz y el cine, pero ya no retra la luz retratada, sino porque este profesor se refería más como a una pieza, por decir, una pieza abstracta que solo retrata luz, pues ¿por qué no? Verdad? O sea, pero bueno, aquí ya no er era retratada, sino que la luz era parte del proceso, y pero es algo, y, y, y precisamente es como esa animación con luz, entonces eh, no se sé, hace mucho sentido ese esa pregunta, o esa, sí, esa pregunta tuya. Igual bueno, pienso que, o sea, da como para pensar, a veces la animación, el primer acercamiento es justamente muy figurativo, ¿no? O sea, muy eh, narrativo y así, entonces a veces nos cuesta pensar la animación como algo más abstracto, ¿no? Que puede ser hecho solo con luz, como en este caso. Sí, totalmente, este... Eh... Me, me, me, hace, me hace pensar mucho en la película de Opus, eh, Light Opus, ¿no? Luz, el Opus de Luz. Que creo que son dos, ya no me recuerdo, de Walter Rutman, que, que son. que, no, que sí son, son retratos. Son, son dibujos, pero como, como de luz. O sea, son como. como flachazos de luz que se mueven. Y, este. Eh, digo, eso, de nuevo, eso es más como un retrato de. Eh, eh, lo que está plasmado en el, en el celuloide que bueno si lo proyectas pues ya es luz verdad se convierte otra vez en luz pero pero eh, pero sí o sea creo que me, me hace pensar si sí, en eso en esos eh, porque además es muy plástica también esa la, la, la sensación que me da de esa película nada muy bien muy bien Jorge okay. a mí me, me encantó esta Acabo de checar el nombre y ya se me olvidó. Déjame regreso a tu sitio web. Eh, ¿Dónde está? Un, un 48avo. Me parece verdaderamente genial. Porque, digo, en, eh, hoy no se va un poquito quizá en esta, en esta cuestión de, de que estamos esperando que una película tiene que ser... Eh, incluso llenar los 24 cuadros, ¿no? Entonces acá eh, me pues eso es, es la, la, digo ya que la, ya que lees un poco la explicación entiendes pero cuando la ves sin saber nada pues sí te, te quedas me, me, me pasó un poco como el vals del segundo de lelutier este no sé si la conocen la, la explicación la explicación dura 10 minutos y el vals dura efectivamente un segundo pero pero pero eh, pero padre no no sé este Platícanos un poquito, ¿cómo llegaste a esa construcción tan.? Pues la verdad es que es muy sencillo, porque entonces, pues, digo, ve, les vamos a poner el link de, de, de la página de, de Jorge para que puedan ver sus trabajos que tiene ahí en línea. Y, y digo, no se las quiero spoilear, pero bueno, es, digamos, es, es relativamente sencillo. Pero para llegar a ese punto tuviste que haber llegado, le haberle dado vueltas. ¿Cómo, cómo estuvo esa onda? Pues sí, sí, sí, este, muy, muy eh, me, me ocurrió viendo una película, o sea, me, obviamente, bueno, me, hablando de la animación y de, de, de ¿no? De, de, de estas, estas, partiendo de la animación, me interesó mucho en al, en, al, en, en algún momento, pues di ya con, con el, la teoría esta de métrica de Kubelka y, y pues como toda esta idea del cuadro y... Y como yo venía este, con, con toda esta cosa de la animación ahí en el background. O sea, yo nunca, nunca lo trabajé realmente. Pero así más allá de ejercicios. Más casi como de ejercicios o eventos. Eh, proyectos medio fallidos. Este. Eh, en, alguna, en alguna función de cine de, de, de, de, de, de un festival. Presentaron la película de pero se me, olvida, se me olvida el nombre, este, ¿cuál es? Eh, es una muy famosa. Lo que pasa es que... Eh, hijo, se, se me olvida el nombre. De, de, la, la tengo que tener así más a la mente porque es, fue importante, porque me, me dio la idea de... Es, es una película, este, ahorita les digo, este, seguramente digo, al, al buscarla va a aparecer. Es de las, de las más importantes. La verdad es que yo me estaba durmiendo eh, en, la, en esa peli. Este... Y me pasa mucho, con, con, pues sobre todo con cine experimental, porque yo, yo soy, tengo el sueño muy... muy, muy o sea, a, a mí me da sueño muy fácilmente. Y por más que yo, que, que yo quiera a veces, a ciertas horas, y casi siempre cuando son las presentaciones de, de películas, o sea, casi siempre las presentaciones son en la noche, y son en una hora en la que medio me, me dormito y luego me despierto y ya agarro otro segundo aire. Y ya, entonces, más bien lo que, lo que inclusive he hecho es... Dormirme un rato antes de, de ir cuando es una presentación que sí quiero ver, pero pues a veces no puedes. Y este festival era un festival que hacían en, en Denver, eh, en Colorado, pero este, así como de ambulante. Y, y era pues de esos fe festivales que todo el día hay, hay material y todo el día estás, entonces día al final estás, digo, cansado y luego más y casi narcolepsia. Este, no, no es narcolepsia, pero este... Me, estaba estaba viendo la película pues luchando obviamente y, y en, en una de esas, digo en unas en, en momentos me, me me iba no entonces realmente ya ni ni pude ver la película bien que muy mal porque pues, la estaban pasando en cine y pero y hay un hay una parte este es una película importante eh, y es uno de los cineastas eh, importantes que que empezaron a trabajar el el, el, el cuadro como como elemento básico este eh, entonces hay un hay un momento ahí donde donde hacen intercalan imágenes me acuerdo que salía Warhol en una bicicleta en una bicicleta estas es como de ejercicio y, y volteando la cámara y luego lo intercalaban con otras con otras imágenes de repente había así como cosas de un solo cuadro no así como como y entre el, entre que el sueño y el batallar de la película me vino me vino a la idea eh, pues una película de solo un cuadro o sea pensé que, que, o sea, ahí está la teoría métrica, pero pues creo que en ese tiempo yo no sabía de alguna otra peli que, que fuera de un solo cuadro. Después supe que hay una y nunca la he visto, eh, nunca me ha tocado verla, que, que digo, ya, ya después, varios años después de que hice la, la peli, que es de, de un cineaste que se llama, eh, ay, otra vez también los nombres, Bruce Snyder. Yo no me acuerdo si... Creo que se llama Bruce Snyder. Es, es, es de la, del área de la bahía, si no me equivoco. Y de, de, de San Francisco. Entonces, digo, nunca me la topé. Este, sí, Bruce Snyder. Se llama el, el cineasta. se llama Hey. Es una película que se llama Hey. Y es un tipo... Creo que es un tipo que saluda algo así como Hey. Y entonces es solo un cuadro. Y, y, y creo que tiene sonido también. Pero yo supe de esa peli mucho tiempo después. Este, eh, lo cual... También, después, es bien interesante porque después supe de una película, me, un, un alumno mío hace, qué sería, unos cuatro años, me envió una liga de un proyecto que alguien hizo en, en cómo se llama en, en, en Culiacán con un solo cuadro, y era un cuadro así de, una, de, una, de una, una vista de la playa se me hizo muy interesante que o sea que mucho tiempo antes hubo una peli que se hizo luego yo la hice y, y ahora este chico también hizo la suya y también seguramente sin sin sin sin tener idea de la mía este y creo que eso está, está, o sea, está interesante porque pues bueno eh, también te das cuenta que mi tío y no no se trata de que del invento ni, ni nada de eso pero eh, como que encontrar esos esas ideas eh, sí son sí sí eh, al menos me estimulan mucho, ¿no? Y, y, y después también pienso, obviamente, eh, así como que, bueno, pues si, si se hizo, ¿no? ¿Qué? O sea, a no, mí es otra, ¿no? O sea, pero al menos yo llegué a esto y pues lo quiero explorar. Entonces, estando en ese, en ese, ahí fue que se me ocurrió y luego pues me tardé un poco en, en qué, qué, o sea, qué voy a filmar, qué, qué va a estar en ese cuadro. Y como yo ya estaba en ese tiempo eh, involucrándome en... En, en, como inclinándome cada vez más hacia la hacia el cine estructural cine material y todo esto eh, pues como que solito me fui fui pensando o sea el cuadro pues es como a, a hacer hacer hacerle a ser consciente al espectador de de a, a, a haciendo alusión al cinemismo y al no el cuadro no como una narrativa o no como una ficción o una narrativa sino como un, un, un material del cinemismo no eso fue un poco la y bueno después ya dándole vueltas dije ah pues ahí está o sea el claquetazo sirve para sincronizar sonido imagen entonces esa fue la como ya la, de, la, la hay hay una cosa que, que, que siempre que ahora digo porque tiempo después este hice eh, me, di, me me encontré con el con el ya ya después de que había hecho la película me encontré con el un término que yo no había yo no lo había leído en los textos que yo había leído de Kubelka eh, supuestamente te, tenía le puso un nombre a, a, a, a, a ese concepto que era el cuadro de un segundo o sea, como en inglés lo ponían como The Square of a Second, así como The Square of a Second, como esa es la fracción, ¿verdad? Y después pensé que ese, ese debió haber sido el título porque yo no sabía cómo llamarle, dije no, pues que se llame como lo que es al menos como lo que es el filmar que es un 48-avo, pero cuando lo reproduces eh, en el proyector si sí es un 48 pero separado por tres partes porque el, el, el obturador del proyector tiene como como tres partes para para que se sienta menos el el flicker ¿no? el, el estrobo entonces finalmente eh, le puse ese nombre pero ya un tiempo después ya he hecha la película me encontré con ese término y dije ese, ese debe haber sido la, el título pero bueno, ya dije, nada, no, pues ya está escrito en la peli, está escrito el título. Entonces dije, no, pues ya. Pues ahí está, Maestro Bunt. Yo creo que podemos abrir el próximo año una categoría para películas de un cuadro y ver qué sale, ¿no? Estaría, estaría bueno aquí, en homenaje a Jorge, hacer nuestra categoría de, de películas de un cuadro. ¿Cómo ves, Antonio? A, a, a mí la verdad me parece sensacional y leyendo, y le, leyendo proyectos y y, y, y o sea, dan, dan ganas ¿no? de, de estar ahí, de experimentarlo pues, presencialmente que es como yo creo que es tu, tu, tu trabajo ¿no? y de hecho justo ayer estaba comentando con unos colegas justamente eso ¿no? que, hay, que hay, hay hay piezas hay, hay obras que, cuya importancia radica mucho en, en, en la presencia, ¿no? En estar allí. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú cómo, cua, cuál, eh, ¿cómo, cómo decirlo? ¿Qué, qué buscas eh, en, con, la, con la materialidad de, de, de tu trabajo? De, de estar como, en, eh, que, y de hecho lo, lo, lo mencionas en, en tus datos biográficos, que, que, que bus es esa búsqueda no de, de lo material de lo lo táctil eh, platícanos un poco cuál es cuál es esa búsqueda si, si bien lo, lo se menciona ahí que y, y tú mismo lo dijiste pues te interesa de pronto el cine narrativo desde desde otra perspectiva pero pero así jugando un poco como al abogado del diablo ¿qué buscas con, con esta con esta materialidad de de lo fílmico. Bien, sí. Este pues me fui dando cuenta muy poco a poco porque eh, eh, a, ahora lo tengo muy claro. A, hasta, hasta hace pues relativo. O sea, bueno, cada, más bien, más bien se fue aclarando poco a poco. Había cosas que, que, que las, las tuve claras desde el principio, pero, pero este, poco a poco ahora lo tengo muy claro porque eh, también yo pasé así como por, por un, un proceso del de, psicoanálisis y este, por, por, por cuestiones personales y curiosamente esas cuestiones personales que pues, parecía que no tenían nada que ver con, con los proyectos eh, re, no, pues resultó que todo ¿verdad? entonces lo, lo, que, lo que busco o lo que creo es que, eh, o sea yo, yo para mí al menos ¿verdad? para mí y, y pero pues como, como cuando uno encuentra así ciertas cosas, este, eh, crees que se, sería bueno que todos lo intentaran o que para, que para todos, sin, sin tampoco decir que quiero ser fascista, ¿verdad? O sea, todos tienen sus procesos, pero, pero me parece que sí es muy sano el ejercicio de lo material, porque... Eh, porque nos, nos aterriza a, qué, a, a, qué, a a nos aterriza a lo real, ¿no? O sea, a lo real para no andarle dando vueltas a discursos que luego, o sea, si lo pensamos así desde, el, desde lo social, en un nivel social o político, eh, eh, nos, nos podemos desviar mucho, o sea, y eso pues va, o sea, como si, si pensamos en las relaciones de poder, por ejemplo, ¿no? O sea... La, la idea de que le damos inconscientemente y cuando estamos o sea, metidos en la dinámica social, eh, estamos muy metidos en, en el discurso de, de, de quién es más fregón, o sea, y, y, y creo que, o sea, lo malo es que nos lo creemos y, y, y, y la gente sí, o sea, y, o sea, creo que la gente sí se. se eh, pues toma, toma muchas de esas experiencias de poder, por ejemplo, como, como o sea, si, si no lograste llegar, o sea, o sea, digo, a lo mejor son cosas muy, suenan muy sencillas, pero son, pero sí son, pero la gente las trae, o sea, si, si, si no soy hábil para el negocio, por algo tan sencillo como eso, entonces soy medio loser, ¿no? Y eso, eh, ¿y qué es el negocio? verdad y es, es, es, es mover dinero y el dinero no tiene, o sea, eh, o, o cosas como este como, pelea, como pelearnos, por, pues sí, pelearnos por cosas eh, que, que, que luego que sí son, son sin sentido, pero que bueno, si estás en, en, un, en una discusión con un vecino, con un amigo, con un primo, con alguien en la calle este, que se te atravesó en el carro. Eh, no, no entra lo, lo, lo real, o sea, entra, entra la fantasía que, que, que, que está en la sociedad y que, y que la sociedad y que, por ejemplo, el cine de ficción, pues, obviamente sobre todo el cine industrial, pero, pero casi cualquier película de ficción, eh, promueve que es un, un, una subjetividad que no es la real, o sea, y, y la real pues será la de uno y... Y, y a mí, o sea, ahora lo tengo muy claro, lo, lo, el, el, el, la importancia de hacer, de trabajar con lo material, este, no, es una forma de, de, para mí es una forma, claro, desde el cine, eh, y a lo mejor ahí también puede ser un, un, un problema porque, pues a lo mejor se, se queda en el cine, ¿verdad? Y no se aplica a, la, a lo social, pero, pero para mí es una forma de, de, de siempre decir... Eh, Aquí no hay nada, ¿verdad? O sea, aquí hay luz, volviendo un poco lo que mencionábamos hace rato con, con Camila, o sea, aquí no hay nada más que luz y la luz procesada en este proyector y con esta película y, y no hay que, si, que, que el que ganó y el que fue, el que siguió los valores y aunque sean cosas buenas, ¿no? O sea, pueden ser ahí una película que hable de valores este, importantes para tener una mejor sociedad, pero pero pues según quién verdad según según los gringos o según Occidente porque siempre es eso ¿verdad? entonces eh, sin tampoco ser una o sea sin tampoco querer decir que estoy eh, que o sea buscando estar en contra del sistema y demás o sea, porque estoy metidísimo en el sistema este más como para aterrizarnos o sea a mí me me, me resuelve aterrizarme y y y, y como mantener y, y que sería ideal para todos es, es estar conscientes de aterrizarnos siempre a, a lo material, y eso es un poco, creo que eso es, eso, eh, en, eso en eso terminé pensando los proyectos en eso, ¿no? En, en algún momento creo que salió un... en uno de los, y, y de hecho, ¿sabes que no, no A lo mejor eras tú, Antonio, eh, o sea, a lo mejor tú estabas involucrado en esa, en eh, este en Daniel Puertos, sacó en el... en el... En el, en el en la conversación de, de cines mutantes como que una, una discusión de, de, de, así como, ¿y qué opinan de tal? No? Y entonces empezamos a mencionar y me acuerdo que algo me, este, eh, eh, rebotamos ahí entre varios y, y creo que creo que preguntaste algo, algo como entonces el, el cine eh, estructural y el cine material es como trata de, de trabajar con, con lo menos humano posible, o sea, como no, no, no, no hace representaciones del amor o del porque, porque no es materia y demás, y yo, y yo puse que sí, o sea, yo dije sí, o sea, en eso y después, como me quedé pensando en eso, eh, a tiempo después así como una semana, dos semanas después y yo y yo dije, eh, o sea, sí eh, o sea, sí es lo menos humano pero de, en, en la representación y las cosas que, que retrata pero como un poco como para, como para llegar a lo más humano este eh, y, y que está acompañado un poco de esto que mencionaba yo de, de aterrizarnos, ¿no? Este, me quedé así como que ah, eso eso faltaba, a lo mejor faltaba comentar eso porque, porque es, es, es, o sea, es despegado del, del, del discurso tradicional humano pero para, como para buscar una, una creo, ¿verdad? esa es mi lectura de todos Fantástico Jorge, Puse. pues qué maravilla poder platicar contigo de, de todo esto, de tus procesos de tu, de tu entorno creativo pero, pues, desafortunadamente ya tenemos que ir cerrando esta, esta conversación. Eh, antes de darle, tenemos una costumbre muy bonita en este podcast de, de cerrar, tratar de cerrar el, el capítulo con algún pensamiento positivo, con alguna cuestión bonita, pero antes de eso voy a pasar a los comerciales para recordarles que por favor compartan este podcast lo, lo, lo, se suscriban al canal en Youtube, en, en Spotify, en donde quiera que lo estén escuchando, que activen las notificaciones ahí para que cuando subamos el nuevo capítulo pues se enteren lo escuchen y comenten no si, si tienen alguna duda, alguna queja algo, los chistes que usualmente el maestro Boom se avienta a veces son buenos, a veces son malos igual hasta eso se vale comentar entonces pues ahí para que podamos tener un poco más de interacción y yo creo que, pues, al, al paso que vamos, en unos siete años, ocho años, podremos monetizar nuestro canal de YouTube. Y entonces poder traer a Camila Perales desde Bolivia ya, ya será una cineasta consagrada para ese entonces, pero bueno, igual esperemos que nos siga hablando y entonces poderla traer a México. Y bueno, pues sí, ahí los, los invitamos ahí, por favor, para que estén pendientes. La convocatoria para la edición número 12 del Ultracinema está abierta. Y este año eh, traemos una cosa muy maravillosa que es eh, una categoría especial para celebrar el... el que por ahí Jorge, pues, ahora sí que eh, eh, tiene, tiene toda la, la puerta abierta para eh, películas filmadas en 16 milímetros. Este año el, el, el 16mm cumple 100 años y nosotros estamos preparando una serie de eventos para celebrar este maravilloso centenario. Y una de esas cosas incluye una categoría especial para películas filmadas en 16 milímetros, además de nuestra tradicional categoría de cine experimental, así, tan largo y amplio cuál es el concepto. Y también tenemos una categoría especial en el marco de nuestra... de que Ahora se nos ocurrió... Ya tuvimos nuestra edición hacker, nuestra edición post-internet, y ahora, bueno, esta, esta edición es afrofuturista, entonces tenemos una categoría especial para eh, películas así en general con evidentemente un, un guiño experimental eh, de cineastas o creadores en la diáspora africana eh, la diáspora africana en el mundo ¿no? entonces bueno ahí tenemos esta esta categoría muy muy muy interesante esperemos que nos lleguen muchas películas afrofuturísticas y de todas formas estamos creando eh, vamos a crear algunos eventos alrededor de Porque Pues porque se nos antojó así. Ah, pero bueno. <ríe> eh, Camila, Camila, pues si quieres, te damos oportunidad de, de que vaya, vaya para ir cerrando este, este bonito capítulo del podcast. Nada, me quedaba resonando un poco como eh, Jorge contaba de cómo. También ir hacia un cine más abstracto es perderle un poco de miedo a ese campo, ¿no? Que a veces lo más seguro es lo narrativo y cuando ya tienes una propuesta de algo más abstracto, es más difícil llegar a eso, aunque sea simple como lo que estábamos hablando de esa peli de un cuadro, pero sí también como que requiere de cierta, no sé, autoestima, valor en uno mismo, ¿no? Para apostar por eso, ¿no? eso me quedaba resonando bastante. Sí, que fíjate Jorge que yo antes de empezar este podcast, de hecho durante el tiempo que llevamos haciendo Ultracinema, siempre he sacado la vuelta a las películas abstractas. Se me hace como que ¿por qué carajos estamos programando esto? No, o sea, no, no tiene ningún sentido. Pero gracias a, a platicar con, con, digo, esta plática también arroja mucha luz en, en ese sentido. Pero hemos predicado con otras personas uh, y, y bueno, pues ya estoy empezando a apreciar un poco más es, esa forma creativa. Y este, ya incluso eh, por ahí algún día voy a. Voy a tengo una idea, pues estoy, sigo macerando. Pero, pero, pues ha sido la maravilla del podcast, ¿no? También de poder eh, encontrarle la cuadratura al círculo en casos como este. Pero bueno, qué bueno que la apuntas, Camila, porque sí, sí, sí, sí, o sea, totalmente sí. Sí, al menos a mí me, me, me ha arrojado mucha luz en esa cuestión, porque, pues, como dices, es bien fácil. Pues te vas sobre la segura, yo filmo a mis perritos y ya con eso saco mi película experimental. Pero sí tienes que tener, pues, ahora sí que mucho, mucho más eh, trabajo e emocional incluso, ¿no? Para poder animarte a hacer una película más abstracta. Buenísimo. Gracias, Camila. Maestro Bunt. Pues sí, creo que creo que sí fui yo, pero luego me salí de ese grupo de mutantes porque no me pelaban y hacía muchos corajes, entonces, pues bueno, esas son otras cosas que después después vamos a después platicaremos con ello al en, en, frente a una fría cerveza. En la, no, en la versión ventaneando del, del podcast. La versión ventaneando a, a, a así vigilar los chismes. Entonces, este, ya ya ya después platicaremos de chismes. Y, y sí, ese, este, me, me, me resuena mucho este festival que mencionas de, de, de, en, en Colorado Porque de pronto de pronto así hay sesiones en ultracinema Que uno ya está así como con los ojos rojos así desorbitados Hacia las 10, 11 de la noche Pero pues así pasa de pronto en estas cuestiones locas del cine experimental Gracias Jorge, la verdad estuvo fue una charla muy interesante tu trabajo, lo vemos en la pequeña pantalla y pues sí dan ganas de echarle ojo a esta película estenopeica. Yo que soy estenopeico me parece sensacional, es una pieza interesantísima y sí, aparentemente resulta resulta entre comillas simple, pero detrás pues hay todo un trabajo que me recuerda un poco a esto. Eh, cuadernos que hacía Guy Sherwin ¿no? que se clavaba un montón y, y, y yo creo que es, eso es bien, bien interesante ¿no? eso de llegar a esta o sea, que esta búsqueda llegue a, a, a todas estas pues pues, pues cuestionamientos ¿no? sobre la imagen en movimiento sobre la luz sobre, sobre la animación que, que mencionaba Camila eh, sí, eh, pues es, esta es una charla que me, me resuena un montón y, y pues toda, me, está, me está volando el coco, entonces pues, pues gracias Jorge, gusto en poder, eh, poder eh, pues ya hablar digamos directamente, ya ojalá nos podamos reunir en algún punto del planeta en algún momento. Pues te, te compartí, no, Antonio, el, este, la, la, el, la, el dossier que. que sí, sí, nos, sí, sí, sí, sí, absolutamente. Es. Ese pues es una, en sí mismo ya es una pieza, ¿no? Yo creo que es <ríe> bien, bien interesante. Que bueno, ahí sí no. No sé si está disponible al público. No creo que no está en tu página, pero, este, pero bueno, ahí cuando. No, tengo... no. La apenas la, la tengo que actualizar ahí, pero si lo quieren, digo, si a alguien se lo quieren pasar o cualquier cosa está... Porque, o sea, no sé. está la, la, la explicación del proceso creativo detrás de, de, de, de esta pieza, pero es una pasada, la verdad, es una locura, pero bueno, pues Jorge, Jorge, la verdad fue un placer platicar contigo, este, ¿qué, qué, qué, ¿con qué reflexión nos, nos vas a dejar? Este, nombre, no bueno, gracias por, por, de nuevo, por la invitación, está, estuvo genial, me, me digo, y, y de nuevo un honor, y, y ya nos veremos, y ojalá, sí, un día la ponemos ahí en, en, en algún lado, este, donde, donde, con un proyector, y ahí la armamos, oficial o no oficial, digo, algo así como muy, muy, muy puesto o no, ahí, ahí, ahí la ponemos, este... Pues yo creo que la reflexión más bien es la que la de hace rato. O sea, me parece que, que eh, esa es, es, ese sería, ese sería como mi mi, re, mi reflexión sería esa, ¿no? De, de, de usar lo material, o sea, hacernos conscientes de lo material para no despegarnos de lo, de lo que es realmente... La, o sea, creo que nos simplificaría mucho la vida este, estar conscientes de qué, qué es qué, ¿verdad? ¿Qué es, cualquier cosa y, y aterrizarla a eso y creo que eso, eso mejoraría mucho muchas cosas en la en nuestra compleja vida social maravilloso maravilloso porque pues esperemos este año que eh, se nos dé la, la, la oportunidad de concretar algo allá en Monterrey, eh, el año pasado nos quedamos con las ganas de que la gira ultracinema visitara eh, Monterrey por diversas razones, por, digamos, por, por este lado de los contactos que tú nos facilitaste, aunque sí tuvimos por ahí una, una función de la, de, la, de la gira para niños cortesía de, de, de, de, de los colegas por allá, pero bueno, pues algo un poco más, más, eh, más en forma, eso estaría fantástico y, pues, bueno, Jorge, está abierta la, la convocatoria por ahí. Ya no, no, no te preguntamos, ya no alcanzamos a, a platicar contigo sobre sobre el, los proyectos que estés trabajando en, en este momento, pero eso puede quedar para una como pretexto para una futura invitación, Está, están abiertas las puertas de, de este podcast y de Ultracinema para, para tu trabajo Jorge, gracias por recibirnos y pues nada, eh, recordarles por favor que se suscriban que manden sus películas al festival, que compartan este podcast también y que estén muy pendientes porque la edición número 12 de Ultracinema se viene, se viene con todo y para variar no tenemos un peso pero saben que siempre hacemos maravillas con con, con ese peso que no tenemos. Entonces, este año estamos preparando un montón de, de actividades que incluyen, por supuesto, ya decíamos el homenaje a los 100 años del 16 milímetros, nuestra tertulia en negativo para platicar con los proyectos eh, hermanos de Latinoamérica, nuestra eh, celebración del Home Movie Day, del Día eh, Internacional, del Día Mundial del VHS, el Día del Patrimonio Audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Estén pendientes porque hay un montón de cosas que vamos a hacer, por supuesto tenemos colaboraciones con el Festival de Cine, de Cine Radical de, eh, eh, de Bolivia, ahí ya estamos ama amarrados, hermanados y vamos a pasar cosas maravillosas que ellos nos van a compartir y en fin, pues ya eh, tenemos que hacer otro podcast exclusivamente para contarles la cantidad de, de, de, de eh, locuras que estamos planeando para esta edición. Eh, muchísimas gracias Jorge desde eh, Monterrey Mexicano, Maestro Bund desde el Monterrey Canadiense y eh, Camila Perales desde La Paz que no está en Baja California Sur sino en Bolivia. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Nada es Original. Muchas gracias. Gracias. Gracias.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 vamos a la saga. Nada es original es una producción del Festival Ultracinema